Vera Producciones En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología Con Claudio Cornejo Nos tomamos la vida con psicología Claudio Cornejo, tantas lunas, gusto de saludarte querido amigo, ¿cómo estás tú? Gusto de saludarte, justo se nos cayó la conexión parece, ¿no? Ah no, lo estamos viendo ahí ¿Me escuchará Claudio Cornejo? ¿Me escucha Claudio? Sí, ¿Me escucho? te escucho bien. Ah, perfecto Te escucho bien. ¿Y por dónde estamos saliendo al final? ¿Por la videollamada o por el Opal? Ah, por el Opal, perfecto, ya ¿Cómo está Claudito? ¿Cómo sí. Gusto de saludarte ¿Cómo estás todo? Muy bien, pues Bien, bien, bien, muy bien Qué bueno Y tú, con energía te veo Sí, es que descansamos Como harto el fin de semana noche. A pesar de que Oye, le contaba que Claudio que nos dio un, una afección al, al, al, a la vista El viernes, un orzuelo que se llama Oye la, como tenía los ojos pero enrojecidos, tremendo no, tremendo, y ardor, no no no podía abrir los ojos, no podía ver. Me desesperé en un momento, hay que decirlo, pero afortunadamente estoy mejor, se me ven los ojitos, por eso no me puse los anteojos ópticos porque los dejé en la casa. Yo estuve ocupando todo el fin de semana y se me quedaron allá. Pero bueno, Claudito, querido, eh, teníamos un tema para conversar en esta jornada súper interesante y que tiene eh, como quizás eh, la idea principal el hecho de conversar de los recuerdos, cómo afectan la vida, los recuerdos, para mal y para bien. Cuéntanos un poquitito ¿qué, qué, ¿qué se puede definir como recuerdo, prim, prim, primero que todo? Bueno... Eh... Cuando empezamos el tema, hoy día, Gonzalo, lo sugerí a propósito que vivo un amigo, también Gonzalo, Gonzalo Jorquera, y su señora Jimena, que ahí lo dejé de ver hace como 43 años. Ey. Es decir, fuimos amigos de adolescencia, de media, uh -huh. y de ahí nos perdimos. Mira. Pero, junto con haberlo ido a visitar este fin de semana, que fue una experiencia muy bonita, después de todos esos años, recordando cosas de infancia, de, de adolescencia, ahí surgen y surgieron muchos recuerdos eh, que estaban perdidos, olvidados, se fueron conectando, en la medida que él iba rememorando, yo fui rememorando cosas, uh -huh. y a, a su vez surgieron más recuerdos que fueron potenciando los recuerdos de él. Qué buena. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, hay muchos recuerdos que vamos teniendo en la vida que son positivos, pero uh -huh. que en la medida que no los usamos, en la medida que van eh, quedando eh, traspapelados, digámoslo así, y van perdiendo efectividad hasta que en algún momento van desapareciendo claro. eh, en el cerebro existen eh, las posibilidades de que las cosas que no sean usando a nivel neuronal se van. Eh, hay unas neuronas que van comiendo unas neuronas especializadas que van comiendo las neuronas que ya no se usan ¿Ya? Es por eso que hay recuerdos que van desapareciendo además que hay neuronas que se van muriendo en, en el cerebro, en lo que es el área de la memoria uh -huh. se van reemplazando las otras siempre hay la neurogénesis que se llama claro pero los recuerdos positivos, a menos que sean muy impactantes, eh, van desapareciendo. Pero a la vez también estos recuerdos van cambiando. Es decir, recuerdos son esas experiencias que ya están pasadas y que en alguna medida han significado algo. Pero además los recuerdos eh, se van mutando. No, no son los mismos. Entonces, eh, lo que uno cree que es eh, en el cerebro es plástico, plasticidad significa transformarse, y en esa transformación todas las experiencias se van, por decirlo así, mutando y por eso que cuando se juntan los familiares o amigos siempre aparecen ciertas discrepancias en relación a los recuerdos que tenemos porque eh, van mutándose, se están transformando hay neuronas que van muriendo y otras van reemplazando y lo que se hace en esos encuentros familiares o de amigos es como sobreescribir aquellas partes que están más débiles y uno termina convenciéndose de cosas que, que ya no estaban tan claras pero vamos agregando información lo que permite que de alguna manera el recuerdo se mantenga más o menos eh, similar dentro del tiempo Oye, pero ¿cómo podemos entender este tema? Eh, a ver, lo que no nos quedó claro algunos auditores algunas auditoras están eh, consultando acá, a propósito por ejemplo Tami que está en sintonía, le mandamos un tremendo abrazo me dice, eh, ¿cuáles son los recuerdos, o qué recuerdos mutan, o cómo es el proceso de la mutación? Creo que no quedó muy claro ahí. A ver si podemos reiterar. Es una palabra no, no, uh -huh. no apropiada, pero digamos que los recuerdos están construidos eh, frágilmente, no como en un libro. Ah, y perfecto. por eso que, que gracias a que eh, van siendo construidos frágilmente, existe la terapia, o existe la vida. Uh -huh. Porque uno aprende de las experiencias, uno aprende a no hacer lo mismo de nuevo. Por la plasticidad neuronal lo, eh, Esas experiencias se van modificando Es decir, si te vas mal en una prueba eh, Te fue mal porque tú recordaste Que era de esa manera ah. Pero cuando revisas Tú corriges uh -huh. Y al corregir eh, sobrescribes el defecto que estaba grabado Archivado Y, y eso es el aprendizaje Claro Claro, mira ¿eh? lo que son las cosas. Oye, y aquí este tema de los recuerdos, eh, Claudio, a partir de, de toda esta, esta introducción que tú nos haces, eh, eh, ¿depende también de eso eh, o, o ya esto eh, respecto a hacer un... que los recuerdos eh, aporten para bien? En vez de que aporten para mal, es un trabajo que se tiene que hacer aparte, ¿no? Que se tiene que hacer en base a la vivencia, al recuerdo que tengo, se necesita ayuda externa. ¿Cómo hacemos eso para que los recuerdos sean, en el fondo, un, un aporte a nuestra vida diaria, más que eh, algo que nos atormente? El, el punto está que en, en lo que tú planteas, imagínate que para el, el último terremoto, ya alguien estaba celebrando... Una cena, un cumpleaños, una fiesta claro. Estaba todo pero excelente Alguien estaba comenzando por olear, La gente estaba en el festival de viña, etc Estaban claro. muchas personas pasándolo excelentemente bien Pero sí. el impacto del terremoto es tan potente Que todo eso llega a cero Y lo que marca es el terremoto claro. Lo que marca es el hecho traumático Que se superpone por sobre todo los demás recuerdos Que pueden estar asociados en ese momento Mira. Y es así entonces como en, en la vida, los traumas son esos recuerdos que no maduran, que no avanzan, que se mantienen intactos. Son recuerdos que no, no van transformándose, porque tiene una potencia tan destructora, devastadora para la psiquis, que te mantiene siempre como en primera línea el recuerdo, para en teoría protegerte de que no te vuelva a pasar lo mismo. Por eso aparecen los traumas y vivimos con... ...esas sensaciones incómodas y no podemos avanzar y nos... Eh, ...porque cada recuerdo tiene una emoción. Y la emoción de seguro es negativa. Por eso nos atormentamos y sufrimos. Porque cada vez que esos recuerdos aparecen, impactan. Nos está, conmocionan. Claro, y de ahí puede condicionar mucho lo que viene para después, ¿no? Todo lo que viene para después y, y el presente, porque alguien tuvo una experiencia traumática en su infancia o en algún momento y puede estar pasándolo muy bien o puede estar iniciando una relación amorosa o de trabajo y ese sí. recuerdo se mete entre medio como para protegerte desde el inconsciente, pero te deja perder el presente porque el presente no tiene que ver ya con esa experiencia anterior y Claudio, y respecto al a la, a ver los recuerdos malos se pueden eliminar eh, derechamente, ¿no? Algún, algún algún recuerdo que incluso pueda significar un trauma para el resto, un, un trauma de niñez, por ejemplo, para el resto de la vida, que, que, que hay mucha gente que crece con esas, podemos decirlo coloquialmente, trancas, que de repente no dejan evolucionar en la vida. Esos recuerdos, eh, obviamente no no es no mucho en lo que se puede usar o, o, o aprender a usar para que para un aporte positivo. ¿Se pueden borrar o, o se pueden finalmente transformar para hacerlo, no sé? Que, que, o, o poder tomarlo de una forma que no sea tan tan traumática sí, bueno, eso generalmente sucede de manera natural uh -huh. pensemos pequeños traumas, te comes una te, te encanta cierta comida y te cae mal claro, y vas a sentir un rechazo frente a esa comida durante un tiempo mm. quizás años, hasta que en algún momento uno se reconcilia con la comida y vuelve a comer, claro y tienes una, una experiencia amorosa negativa y que has eh, traumado de volver a quererte en una relación amorosa, hasta mm -hmm. cuando surge nuevamente esa persona que te llama la atención y el trauma queda en cero eh, eso sea de manera siempre natural, eh, el punto está cuando eh, tienen tanta fuerza que de manera natural no se da y es lo que dices tú mm -hmm. Hay ese trauma y ya no lo puedo manejar de manera natural, de forma espontánea, entonces uno empieza a invertir tiempo y energía para poder tratar de, lo que mm -hmm. hacemos comúnmente tratar de olvidarlos o Al Mar Tiempo Buena Cara, o Ronnie Cuenta Nueva. Pero cada hecho, cada historia, está, tiene adosada una emoción, una emoción muy potente. Mm. ¿Qué se hace? Eh, en terapia lo que hacemos es eh, alterar la emoción, cambiar la emoción, ah. a fin de que quede la película, pero una película muda, digámoslo así. Es como una película de terror, escuchando música a todo volumen y, y con alta gente. Mira. Entonces, ya la emoción desaparece. Claro, la emoción la trastocamos uh -huh. y, y se avanza y esto tiene que, tiene que ser con un recuerdo digámoslo lo antiguo, eh, fíjate porque te, te hago la consulta que nos realiza nuestro querido amigo Pedro, gran amigo auditor que, al que queremos mucho, bueno como a todos no pero don Pedro que además dice, quiero hacerle una pregunta a mi querido pariente Cornejo que además son del mismo apellido eh, don Pedro Cornejo, Igual, y además... Tú, Pedro eh, Cornejo también se eh, y también vive en San Bernardo, en la Villa Arapanui, ahí en la entradita. Ahí donde está en... Eh, ya. Eh, eh, no me acuerdo cómo se llama esa si calle, donde está, pero cerca de, de Freire. Eh, lo recuerdo muy bien, porque por ahí está la Villa Arapanui. Oye, me dice... ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo, Manuel? Con este recuerdo. Por eso te pregunto si tiene que ser antiguo o no. O puede ser con algo reciente que se puede trabajar también. Eh, eh, mm. mi hijo Manuel perdió a mi nuera o sea, a su esposa de 40 años él tiene 37 años por favor dice, ¿cómo podemos ayudarla? aparte ¿eso es ahora el... sí hace mucho tiempo? ¿hace poco? no, no, no fue hace poco eh... fue hace poco, fue muy, fue hace ya. muy poco ya, porque ahí eh, eh, el recuerdo todavía está en presente todavía no es pasado y eh, por lo tanto, ahora está en presente estamos viviendo un duelo y, y el duelo tiene otras características hay un duelo eh, vigente es cómo se asume el duelo eh, porque lo que está más impactando en este momento es el presente es uh -huh. el fallecimiento la pérdida de su ser querido y fíjate que ahí todo lo anterior casi se va a cero porque queda toda la vida de ese matrimonio, de esa pareja eh, resumido a la muerte entonces con el tiempo uno empieza a, a retomar toda la vida completa comenzamos otra vez a, a descubrir de que la muerte no fue lo único que vi, vi con esa persona, sino que también hay muchos recuerdos positivos, es decir, todos fueron recuerdos positivos. Pero ese proceso de duelo se a un tiempo, seis meses, un año, dos años. No hay un plazo fijo eh, para un duelo. No, y, y en este caso hay que vivir el duelo, hay que sufrir, hay que sentir que me falta algo, hay que canalizar eso. Eso es lo normal para que no se transforme después en depresión. Mira, eh, hay un abrazo a Pedro y a su hijo de un momento terrible que están pasando. Un abrazo gigante, eh, bien apretado y con harto amor. Mira, hola, pregunta al experto. Cuando yo tenía como seis años, cuando se juntaban para alguna Navidad, los abuelos y, y toda la familia, a mí me da pena, eh, a mí me daba pena y, y lloraba mucho. Eh, sería quizás el miedo o algún indicio de que todo eso yo lo perdería en el futuro y se acuerda y se pone triste de nuevo Alexis. Alexis que ya es adulto ya. ¿Mm? Pero él lloraba, no disfrutaba con esas reuniones. Y se acuerda de eso y claro, y ahora no los tiene, no tiene a la familia, por lo que logro comprender del, del mensaje. Hay etapas en la infancia, 5, 6, 7 años, que se va descubriendo que somos finitos, que vamos a morir, ocho años, y cuando se vive esa etapa, la vivimos con mucho temor, porque nos sentimos muy indefensos. Y como es acá nuestro amigo, y hasta una celebración la puedo vivir de manera trágica, porque sí que lo estamos pasando bien, pero todos esos que están ahí los voy a perder. Mm. Eh, eso, esos momentos de nuestra vida son bastante difíciles, en donde tiene que ver con el sentido de pertenencia, o de individuación, o de independencia. claro. Eh, es un periodo que hay que acompañar los papás si sí se van dando cuenta de eso porque los niños van a preguntar eh, no quiero que te, ¿qué pasa si te mueres? no quiero que te mueras eh, de repente la más se enoja y, y, y hace tal cosa y el niño sufre mucho porque todo lo va a asociar eh, digamos, no es que todo, pero en general va a asociar o a ser más sensible a todo lo que pudiera significar desprecio y que no ser tomado en cuenta porque cualquier cosa lo va a considerar como posibilidad de muerte y ahora lo que le pasa a él es que eso ha quedado no bien maduro, no bien eh, evolucionado, y, y pasa hasta un pequeño trauma, en donde eh, vive pensando, por un lado, quizás, en si pierdo a alguien, eh, cómo voy a vivir, y sintiendo la ausencia de gente que ya se fue, y sintiendo la ausencia de gente que está, pero que ya estoy pensando que no va a estar. Claro. Entonces, ahí hay un pequeño traumita que hay que ir revisando. Eso, eso consultan nuestros auditores a esta hora de la madrugada. Una con cuarenta y nueve minutos, se pueden seguir haciendo sus consultas a través del más cinco seis, nueve, nueve, doscientos siete, ocho, ocho, Hola, buenas noches. Eh, el 2018 falleció mi mamá Rosa. Yo no quería trabajar, dice Víctor de Cerro Navia. Eso también, claro, eh, y todo depende del duelo, de las ganas de no querer trabajar. Eh, por eso también muchas veces los empleadores dan algún tipo de licencia cuando uno tiene este tipo de pérdidas, pero... Eh, Quiero insistir en aquello, entonces ¿no habría un, un tiempo de duelo determinado, Claudio, al respecto? Y a partir de eso, una vez terminado el duelo, ¿esa vivencia, en el caso de una muerte, se transforma eventualmente en un recuerdo como para poder, o, o, o, o entra en la categoría de recuerdo para poder trabajarlo como tal? Sí, cuando alguien se nos va, está el dolor terrible como una llaga, una herida abierta, y vamos avanzando y no lo podemos creer hasta que después nos vamos dando cuenta que sí es cierto y viene la sensación de soledad y abandono, que está un poco perdido, todo lo somático que es desgano, llanto, eh, poca motivación, el cuerpo pesado, bajan eh, los mecanismos de, def de defensa físico, me, me, da, me da gripe, dolores estomacales, en fin. Claro. Todo eso es lo que pasa hasta que todo eso empieza a regularizarse, y ya hay ratos, o más ratos, o más tiempos en donde eh, sufro menos y empiezo a recordar cosas positivas. Y después voy recordando cosas positivas. Todo ese proceso, eh, en teoría, son seis meses más o menos. Ah. A los seis meses la persona tendría que recordar eh, lo negativo, o se tendría que emocionar y llorar todavía, pero uh -huh. sí recuerda cosas positivas. Mira. Al año se va a recordar cosas, eh, se va a recordar el fallecimiento de la persona, para el cumpleaños, año nuevo, le van a correr unas lágrimas, pero después de eso hacer un brinde por la persona que partió y van a empezar a recordar y recordar bromas y todo eso ahí significa que a los seis meses ya no hay duelo y al, al, al año ya queda la nostalgia ahí está y la nostalgia, eh, ¿podríamos asumirla como un concepto positivo o negativo? ¿depende del recuerdo? ¿O, o, ¿o la nostalgia es algo que se, que, que, que se asume como algo positivo? sí, tiene esa característica positiva de, de sentir que algo, algo perdí pero no con la categoría de, de trauma, sino como, bueno, fue bueno, sí, fue bueno haber trabajado en esa empresa, uh -huh. me, me gustó, bueno, lo he hecho de menos todavía, pero después lo que uh -huh. me vino fue mejor, es decir, uno puede categorizar y decir, fue bueno en su momento, claro. o lo perdí y sufrí en ese momento, por ahí viene un poco la nostalgia. mira Oye, eh, Claudio, a ver, más, más consultas, los auditores están participando muchísimo esta madrugada, quiero agradecerles por supuesto el estar ahí participando súper, súper prendidos en el WhatsApp de la radio. Eh, Gonzalo, eh, eh, consulta para Claudio, ¿le no se sirve para tratar el tema de los recuerdos? Dice Carlos. Ya, eh, ahí yo trabajo con hipnosis hace hartos años, me lo Roberto Gallardo, así que lo menciono aquí un profesor. Maravilloso neurofisiólogo. Y los recuerdos eh, se activan, pero yo no sé qué tan ciertos son. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la hipnosis, eh, yo le digo a los pacientes, que eh, tienen recuerdos muy malos. Por ejemplo, están fijados con un recuerdo del papá que llegaba curado y le pegó a la mamá. Y solo recuerdan eso. Pero quizás no recuerdan que el papá llegó muchas veces sano y bueno y no le pegó a la mamá y quizás no recuerdan que el papá cuando llegó a ser muy bueno le, le hacía cariño a todos los hijos mm. es decir, un recuerdo o dos recuerdos que han tan marcado que los demás se pierden entonces la hipnosis eh, lo que hago es que los pacientes empiecen a recordar cosas positivas del papá y de la mamá y de su infancia y después la hipnosis empiezan a recordar ahora, no tengo idea si será cierto ellos empiezan a recordar y lo consultarán con su familia y dicen, ah, sí pero se empiezan a inundar de recuerdos positivos que les va dando paz y van equilibrando un poco la balanza hasta el punto en donde dejan la escena de, de maltrato, por ejemplo, lo dejan relegado a un punto negativo, pero que hay muchos puntos positivos. Y esto de tendrá datos, que ver... aquí sí, mm, recuerdos. Esto tendrá que ver también los recuerdos malos que quizás la gente los bloquea. Eh, a ver, conozco el caso de una persona que hace dos años falleció su madre y fíjate que hace seis meses, podría ser, a ver, ocho, nueve, diez meses, falleció su mascota, un perro. En trágicas consecuencias. O sea, en trágicas circunstancias. Y, y esta persona de repente dice, ¿sabes qué? lloraba más por el, por el perro que por mi madre. ¿Eso tendría que ver también con algún tipo de recuerdo eh, que quizás se haya bloqueado cuando se sabe que esta persona tuvo una niñez muy difícil? O quizás eh, llora más al perro porque la experiencia con la madre no fue buena o esos recuerdos de su madre no fueron buenos, aunque pueden haber muchos más. Un paciente decía que odiaba a su madre cuando llega a la consulta. Odio a mi madre, prefería que estuviera muerta. Pero empezó a revisar, a revisar, a revisar y empezaron a hacer recuerdos positivos de que la madre lo llevaba al, a, a la playa, de que la madre salía a jugar con él a la pelota, porque la madre era bastante joven. Por eso era inmadura. Entonces él empezó a decir, no, no era eso, el recuerdo. Eso que tenía era algo que se me incrustó como una historia. Pero dice que ahora se llama muy bien con su madre, la la, la, mira, actúa, la ama. ¿Se puede trabajar? Que se activa el Sí, todo eso se puede mover. Una última consulta, Claudio. Gonzalo, me dice Mónica de Maipú, mi madre falleció hace tres años y no la recuerdo todos los días. Se me olvida de repente. ¿Qué significa? Claro, su muerte fue lo más doloroso. Pero eso quizás... Eh, el mismo recuerdo es que lo bloquea de manera refleja quizás, eh, Mónica. Gracias por tu pregunta, Mónica. Eh, quizás, Mónica, eh, preguntarle o, o, o suponer que eh, si no la recuerda todos los días es porque su madre ya está integrada en su vida. Entonces, cuando tiene que hablar de su madre, habla sin problema. Eh, no la recuerdo porque sé que está conmigo. Cuando uno sabe que está la gente con uno, no es necesario decir tengo que recordarla porque sé que está. Uh -huh. eh, si es que es así a menos que sea una cosa distinta en donde no la recuerdo porque se va perdiendo la imagen de madre porque no quiero saber de ella y aparece algún bloqueo una negación de, claro, de la claro. persona pero me suena más como en el primer caso que eh, está tan habituado que su madre está con ella de alguna manera que no necesito andar recordándola porque está bien, oye Claudito eh, faltan tres minutos eh, para las 12 de la madrugada Oye, eh, bueno, desde ya agradecerte, pero siempre nosotros le decimos a nuestros auditores que eh, si quieren atenderse contigo, la, eh, hacerlo, pedir la hora, es súper fácil, ¿cierto? Muy simple. Muy, muy simple. simple. Vamos explicando el paso a paso porque mira, yo acá en BioBioTV tengo abierto el navegador. Cool, ahí mira. Entonces yo acá, el ejercicio de este, señores auditores y televidentes, pongo Doctor Claudio Cornejo... Doctoralia, tal cual, pongo enter, y me, el primer resultado dice Claudio Pedro Cornejo Torres, San Bernardo Doctoralia, y le hago clic ahí, y me aparece la página de Claudio en este um, sistema para... Eh, saber dónde atiende, que es allá en la calle Barrosarana de San Bernardo Atiende también vía telemática eh, Está el menú con las horas De hecho vamos a hacer lo propio eh, eh, próximamente No, todo el mundo puede hacer lo propio Fíjate, aquí por ejemplo pueden eh, ver dónde está el, el, el teléfono eh, bueno, hay de todo. Así que acá están todos los datos, ahí está el número, eh, cualquier cosa si ustedes quieren pedir ahora, eh, pueden hacerlo al 95 95959-8629. ¿Estoy bien, no? 959 ¿Nueve nueve? no. Es ah, el... no, ese está antiguo. Y... tenéis que cambiarlo vos, Claudio. Ah, puede ser ese... ah, no, puede ser ese el fijo. El fijo, aquí la está. el secretario. El 23282-5659, ese es. Exacto. Ese es. Ese es, perfecto. Y si no, aquí directo con su cuenta de Gmail, con su cuenta de Google pueden pedir la hora precisamente aquí y ahí ustedes pueden ver eh, el motivo de la visita, miren, ahí tienen hipnosis, autoconocimiento consulta, terapia pareja, terapia para depresión, etc, etc, etc estimado Claudio, ¿qué más fácil que esto, ¿cierto? <risa> sí, bien, el Claudio. Eh, pásalo muy bien Gonzalo, en este en este rato que te queda de trabajo todavía Sí. Eh, qué bueno que estás con entusiasmo y la gente participando y a lunes eh, hizo calor, así que yo creo que todo está sí. un poquito más desvelado y con más entusiasmo. Exactamente, exactamente, ¿no? Y yo creo que eso lo hizo muy bien, se nota en el cambio de ánimo, Claudio, porque ya al salir con una temperatura, por ejemplo, en el caso nuestro que nos vinimos a la radio con una temperatura con 15 grados, al lado de los 3 grados con los que nos estábamos viendo la semana pasada hasta ahora, eh, no, bien, cambió el ánimo, eh, eh, el solcito en el día, el tener abiertas las ventanas... Eh, cambia mucho el ánimo, y eh, de verdad que a la gente que trabaja de noche nos no, no sirve mucho aquello sí sí, sí. se nota si, sí, se nos nota no <risa> Claudito querido, un abrazo <risa> gigante que estés súper bien gracias por estar con nosotros y ahí nos estamos viendo próximamente dale muy bien, saludo a todos y que tengan muy buen amanecer gracias, chao chao Claudio nosotros a segundos no estamos eh, para irnos al informador. Quédese con nosotros. Somos el trasnoche de Vivo Vivo la Radio en este lunes 29 de agosto. El trasnoche